Maldita sea estado de Israel. <risa> eh, muy buenas. ¿Cómo estamos el día de hoy? Hoy contamos con el honor, el increíble honor de un invitado especial, un crack, un gran artista, una máquina. No es nada más y ni nada menos. Es mi amante. Y el mío también. <risa> Estamos hablando del mismísimo crack del poluver. Adelante, señor. ¿Ex Avion Online ¿Sí? ¿Sí? esta ¿No? es un MMORPG no legal, en el que escribes tu propia historia, sin limitarte a seguir un camino Ángela. Hola a Yo soy el artista que hace la minopetora por mí. ¡Qué ambiente tan agradable, señor! Me recuerda a mi casa. Me recuerda a mi familia. Oh. Hola, soy, soy, soy el artista que hace la miniatura Que hizo la miniatura de, de, de, de esta serie de YouTube Soy bastante tímido y, y, y por eso me, me, me pegó al hablar En realidad soy tartamudo, ténganme pena, no mentira Pero eso, soy el artista Si, sí, si, sí, si, sí. sé Qué pena, no, no Bueno, ya, que ya eso es, lo único que te, eso es lo único que tienen que saber sobre sí. mí O sea, este señor, su personalidad se basa en eso Sí, el, y, tengo, y tengo otra opinión eh, muy importante. ¿Y si le tiras a persona 5, sí, te saco. La verdad, ¿Qué? opino que el anime es basura. El anime es de Otaku y Pringaos, que el no tiene más de nada que hacer con anime al de dibujos de personajes. Lo en voy en a terminar porque si no me demanda de José Júpiter. José Júpiter, vamos. En definitiva, el anime es basura. <risa> bueno, bueno, bueno, bueno Bueno, ok sí. Empiecen a grabar <risa> Ya empezamos no, pero bueno O, <risa> es... no, o sea, lo o sea, que quiero decir es que empiecen a jugar pues <risa> <risa> eh, bueno eh, Dejando un poco de lado a nuestro amado invitado en materia del, del gameplay eh, Yo no sé ni cómo gustas ah. comenzar Así que bueno Voy a, vamos a ir avanzando, <risa> vamos a ir avanzando sí, yo, yo y solo, eso es lo único que voy a hacer eh, a vamos, vamos a matar a este, y... ay, buena gran Puta por cierto nuestra temática de hoy, acuérdense de nuestra gran temática de... Maldita sea, es verdad, es verdad eh, Vamos a traer una, una increíble dinámica a este, por lo menos a este video Y que va a ser Vamos a hacer una tier list de las películas de Pixar y... y de eso. Ves, a a que aquí le enseñé este yo. Bueno. ¡Ah! Perdón, perdón. Cuidado no, se continúa. te muere alguien, sí. hijo de puta. Se me olvidó a quien. Ah, no, le enseñé, este yo a no. Bueno, bien, continúa. Eh. <risa> y bueno, eso. Eh, siendo sincero, a mí se me olvidó y no tengo la lista en la mano. Tengo que ir a buscar. <risa> eh. Ah... Pre <risa> preparación. En eh, teoría, nos metemos al túnel roca y seguimos, ¿no? Sí. ¿A qué hay cosas de este? Sí, Yo no me acuerdo. El... Oye, por cierto, que nuestro es eh, invitado especial sirva para algo. Son chidas. No puedes pedirme mucho más. No puedes pedirme sí. mucho más. <risa> <Y> no, <risa> que sí vale algo, así. La... trabajo. Busca, busca las películas nuevas. <risa> Y nos, nos las vas diciendo en orden y vamos comentando. Es que, y la vamos poniendo de S, A, B, C y mierda. Todas las películas. Pero solamente las de Pixar, no la de Disney. Las de a Pixar ver, no. no. Pero a ver, Pixar es Disney. Aguanta. Naturón ah. <ríe> Sebat forma colonias en lugares oscuros. Usa ultrasonido para identificar y acercarse a los objetivos. Increíble captura oh. será que yo me es que no sé a quién a quién enseño destello porque lo único que lo puedo aprender es gloom y no se lo, no le quiero quitar. Bah, voy a meter un soporte. Sí mete un soporte y captura rápido que no sé qué ponerle a este suva. Ah, ya bajé que yo estoy todavía aquí perdiendo el tiempo como un imbécil. Yo todos los días de mi vida. Literalmente. Oye, ¿y si y si y si pone el nombre ¿Pone el nombre de tu color? ¿De qué? De ya. El, del ¿Cómo ¿Cómo que yo? no salió en la en la ruta en la en el tour de roca. no salió salir un subat. salió de hacer. Te un. Hace, eh, Ojo, que Olé. el nombre se comparte. ¿Cómo? Quién es el nombre se comparte. Ajá. Ajá, ponle, ponle de manera que quepa el señor de la noche Porque es un, es un vampiro y me recuerda a Batman y Batman es el señor de la noche El sí, señor de la noche ¿Y si, esta, y si esto no sirve, entonces ponle don Omar Si no me alcanza alcanzado, le voy a poner a Don Omar. Ah, Dale A ver, aquí ah, tengo una película de Ángela eh, Ángela, wow, tú ¿A quién tienes dime, con destello? ¿A quién tienes con Destello? Puse al drone, sí, porque no podía nadie más. Ah, pero es que yo no. Ah, um, yo creo que más nadie de los que puedo aprender de Destello. Vamos a ver el, el mío. A José María. Vale. La, la, espera ver, que, que Draxer capture y, y, y vas diciendo la lista. Ah, José María. ¿Le voy José diciendo María. la lista? ¿La paso por texto o la voy diciendo o la gente, Como les gusta. Sí, nos las dice. Así. Ah, no las dices por año. No, no, no. Cancelado. Cancela. Eh... ¿Qué pasó? No, si la dices oralmente. Uno por uno, vamos opinando uno por uno, etcétera. Vale. Porque mi opinión es mi opinión. ¿Qué opinamos? Bueno, me avisan. Me avisa. Ay, mira, un macho, un macho. Vale, perfecto. Uh, nice. Perfecto, cargón. Vamos a ver si con una Pokémon normal se captura Va. ¿Qué va? Dos segundos. Me han capturado. A ver, eh, señora de la noche, ¿no? Sí, es que no me lo don Omar, sí. Don Omar, Don Omar, don Omar. Si no cabe. Eh, Don Omar, vale. Dios mío, que traque el don, el don Omar, Dios mío. Rey, don. El señor. ¿Por qué tengo Omar? un boceto? ¿Hm? ¿Para qué estilo? ¿Por qué tengo un <ríe> boceto después? Después de estar como dos horas. Ya. Desechando, no, se lo juro, hay aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 capas de cosas desechadas para conseguir el boceto perfecto. Increíble. <risa> me, re, me, me recuerda hoy probando, la, hoy probando la IA, o sea, literalmente, o sea, para sacar algo decente estuve literalmente como 30 intentos, porque no entendía cómo se usaba. <risa> Mira, ya capturaste, ¿no? Eh, bueno, sí, ya, ya le puse esta joda Sí, o Omar. Voy diciendo de las decían. películas una por una o voy soltando todas así de golpe. Una por una eh, y una y por otra. Okay, sí, sí. A, a ver, no, mira, no, la, no, la, ¿cómo no. las clasificamos? S, A, B, C, D y Novista. ¿Así? Sí, listo, listo, listo, perfecto. Bueno. Ah, sí, está perfecto. Ok, la primera... Se espera. 22 de noviembre de 1995, que ser un poquito más profesional, ¿sabes? Toy Story, ¿no? Ah, ¿no? No esperaba que esta fuera la primera película que se haya estrenado por parte de Pixar. De hecho, pensé que era la siguiente. Que yo viene, sí sabía. Pero la bueno, no. la primera película es Toy Story. Vale. Efectivamente, Toy Story. La, la primera... Hoy, Pero... recordemos que la primera película es cuando está todo este todo este tema de voz que todavía piensa que es un... Sí, sí, sí yo sé, yo, yo la que recuerdo. Que ¡Eres un juguete! De Eres voz, su, juguete. Mira, vos una nave espacial. <risa> <risa> yo tengo muy claro mi opinión. Eh, Ángela, si quieres tú primero. Pero yo tengo muy claro mi opinión. Mi opinión es que... Es una, mierda. Mierda. Es, una... es una película clásica, divertida y todo, pero ah, no es para tanto. No es para tanto, exacto. ¿Cómo? A ver, no es para no no pa pa tanto. Yo le pongo una C. Yo le pongo una B. Ah. Bueno, a ver, la siendo sincero, la primera de Toy Story sí está más o menos. Eh, eh, es muy buena película, pero sí, eso, está más o menos. A es mí, mí me gusta mucho la que, las que agas... pasan por él y yo no ah. la. Y, y, no la, y la dejo, ¿no? Pues... Ajá Sí, ¿Es sí, de esa sí. o no, de, no es de esas? Ajá, exacto Es una de esas que, que... o sea, que pasan por la televisión y yo la dejo Sí, sí, sí, sí para que está entretenida Entonces... Ah, ambos le dan C a la película ¿Cómo? Ambos le ¿Cómo? dan C Yo le doy una B, yo le doy una B, una B. ¿Sí? ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? Porque ¿tú, a tú la que la la no, no, no te escucho ahora, cabrón. Te, te escucho bajito ahora. Uh, Ojalá, la... ¿me escucha? Ajá, más o menos, Un pero... No, yo sí te oigo. ¿Ah? Yo sí te oigo, yo sí te oigo. Ajá, ahora sí. es eso? ¿Qué? Okay, yo le doy una B y tú, ¿tú qué le das, Polar? A tu story, si no, ¿no? la, a la, la primera, a la primera de tu story para eh, ver, tampoco me acuerdo mucho de la historia de tu story. No era tan mala, sí, yo también le voy a dar una B, la verdad Porque es que soy bastante fan de, de la saga de Toy Story A pesar de que no he visto la 4, ni Lightyear no, no tengo intenciones de ver Lightyear, la verdad Sobre todo porque eso me va a volver gay, según los boomers <risa> Ah, bueno, eh, ¿cuál, es la, ¿cuál es la siguiente? La siguiente estrenada el 25 de noviembre de 1998 es Bichos, una aventura en miniatura. Eh, no vista. No vista. La he visto muy yo por parte, no la he terminado que... de ver completa. No igualmente, igualmente. Yo tampoco puedo opinar. No, no. Wow, ninguna sí. La que sigue. Wow, ninguna de las que la vio increíble. Sí, lo que 24 sigue. 24 de noviembre del 99. Uh -huh. Toy Story 2 Como dato Como dato esencial De esta película uh -huh. Si no me acuerdo fue esta o la primera Pero creo que fue esta, la segunda eh, Los datos de la película la, la película entera casi se pierden Se borraron, no sé qué fue lo que pasó Pero de hecho, de que Casi no lanzaban la película Porque se borraron toda la información Se borró todo el progreso De no ser porque un un empleado tenía en su casa un disco duro con una copia de seguridad de la película y uh -huh. logró rescatar el todo mismísimo. el proceso que llevaban y, y lograron rescatar el, el proceso de la película. Y fue segundísimo que el nombre de, de ese man o de esa persona era algo que tenía que ver con Among Us se lo juro, era Susman, una cosa no. así. No, por favor. <risa> es, es, es, no, es en serio, es en serio, güey Es en serio, a ver, déjame... Magnitud, gracias mía, Magnitud. Galín Susman, Galín Susman. <risa> no, era una mujer. Ah, una mujer, una mujer sospechosa. Peor todavía. Bueno. Entonces Sus... bueno. Dependiendo de la calificación que le vayan a dar. Solamente recuerden que esperaron ver Toy 2 gracias a Galin Eh, Una pregunta. Eh... Toy 2 a mí se me hace, a ver, voy a opinar primero, si me permiten pero se me hace objetivamente la mejor de Toy Story. Uy, uy, uy. Yo, siendo marcando? sincero, no. no me acuerdo. <ríe> no me acuerdo de qué iba. La segunda es cuando conoce a Jesse, Woody lo lleva, se lo lleva el man, este, que quería como quitarle las partes o una cosa así. Ah, el niño. Tenía la en la colección. Ah, el del ah, niño... el del niño Bully, ¿no? No, no, esa es la primera pelotura Bueno, ah, ¿verdad? Entonces, no, es que no me acuerdo <risa> sí. ¡Ah! El del, el del juguetero Sí, exacto, exacto ese, el, ese, el coleccionista ese. de la coleccionista de Gulli de Sí, sí, sí, la sí segunda, ya, ya, película, La segunda película es cuando... Ahí está esta escena de... Yo digo que... Toquemos y digamos que es una pizza ¿Cómo, cómo? ¿La escena de qué? Sí, la que yo me la paso, esa es... Que Mose yo me la paso diciendo eso Esa es objetivamente la mejor escena de esa película Y por eso, yo por eso, eh, por mi parte, la ve Mira, por lo que veo, no sí, me acuerdo de la película, de así Jesse, que no voy a opinar o sea, No la he visto, no me acuerdo la escena, esa, la escena esa que es el pasado de Jessie de Jessie perdón Ajá, ajá Que se canción que... Sí, eso es cine, para mí es definitivamente, definitivamente. cine En efecto es cine entonces, por, tan, por, opinión, por lo tanto Yo le pongo una A Una A, A wow. wow Yo por desgracia no vista desgracia. porque No me acuerdo, o sea, por lo que ustedes me están contando Nos No me acuerdo Y no la quiero cagar sí. Bueno, está bien Muy bien. Seguimos con Uf, una muy buena, en mi opinión Una muy buena 2 de noviembre del 2001 Monsters Inc Uf. ¡Uff! Monster Inc. es cine, es cine Es cine, bien cine, bien cine, mío, cine. De bien de Bienvenidos a El Himalaya Bienvenidos a El Himalaya Bienvenidos a El Himalaya Mira, Helao. esa es una película que yo he visto Helao. chorrocientas de veces Y como sí, si fuera la primera amiga, vez no, que viera esa mierda. Y como si fuera la primera vez Porque es que de verdad que no me mamo esta película Es buenísima, es buenísima Es cine, es cine Esta película tiene una buena trama, tiene buenos giros tiene eh, mucha comedia y tiene tragedia. Las sí. es escenas de per las persecución. Escenas de, per no, no de persecución son increíbles. No te trata como un niño imbécil. Y Yo las escenas canto. de persecución son increíbles también. O sea, la, la escena de... eso de... a ver a la niña. Oh, además, Dios. además. Además es un musical. No sé si verdad. Es cierto, es un musical. Mira. Es que puede ser, ser... Nah, Puede amigo? ser que... <ríe> <Ajá>. <ríe> no sé si me arrepentiré o, o si habrán después cuando diga la lista cambiaré de opinión, pero así de primeras yo creo que se gana la S tranquilo. Sí, la S yo definitivamente de la S. Es, una S. es una S. Es una S. Para una S, mí S. se gana la S. Si S. S. Tranquilo. No me voy a arrepentir de esta decisión, es una S. Es una S. Dale, S. yo porque, bueno, yo soy Para mí es una S. Más... Es una S. Más Maníaco, una S bastante así. merecida, la verdad. Nosotros en ningún momento te hemos te logrado te conseguir golpe roca, ¿no? Volviendo al gameplay Porque había muchas piedras de golpe roca y no... No no, no, no nos hemos saltado ni no, nada, ¿no? Que no? <ríe> Porque veo muchas rocas por romper Ay, Pon esa cosa horrorosa ahí ¡O verás! ¡O verás! con ¡Qué con feliz! ¡Sigo con! ¡Uff! es el 30 triste. de mayo y... sí. 30 de mayo, increíble la, la diferencia. Wow, no sacamos películas en dos años. Bueno, Uy. desde que salió toda historia hasta el dicho, hay una diferencia bastante notable. 6, 7, 3 años también. 30 de mayo de 2003, Buscando a Nemo. Yo, voy a ser honesto, no vista. No, no la reconozco en absoluto. Uy, ok, ok. Buscando, no Nemo? buscando a Nemo. Sí, tiene momentos. Sí, el único el... momento de, que yo me acuerdo de buscando a Nemo es el de Tiburoncín. Ujajaja, inicialmente es por si su... es sí, de sí, esa película. Sí, sí, es de esa, sí, sí. sí, es de esa, sí, es de sí, esa. Sí, es por, por Gabriel, Dios mío. Me da tanta risa cuando él lo decía. Tiburoncín. Sin... ¿Tiburón sin... uh -huh. <risa> es que le quedaba tan bien. Tiene, eso también tiene... tiene muchos momentos memorables, güey. De verdad. De verdad. Yo es que la no, no, que no sí lo he visto, por eso no puedo opinar. Oye, y la intro, la intro, la intro no jodas, la intro es depresión. Uff, uff, la intro uh, sí, es depresión. No. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, yo a esa, vale, es que no sé, yo tengo algo personal con los juegos, con los niveles, con las películas que tienen que ver con agua, que no sé por qué no las termino disfrutando del todo, pero esta me gustó mucho. Y yo creo por que lo tiene, que recuerdo no tienes fobia a bañarte. Maldito. Fobia. <risa> es otra Maldito. Yo le doy eh, la A. Es muy buena, pero yo creo que la S no. Le doy la A. Yo sí le doy la A. Porque, de nuevo, es que Monster Sing, que es una cosa. Horrorosa y Horrosa. Horrorosa Pasaba <risa> <risa> fácil, pasaba fácil. Eh. Sí, yo digo que una porque si sí, tiene momentos Lo de tiburón sin jugaja Lo de, lo, lo de la, la escena La escena esta es la que los, Uy, los otros, Los tiburones se encuentran los protas Y hace como una Una, Uy, va, que se me una reunión de, de tiburones anónimos de, de Uy, la escena del dentista de, No atacamos peces pequeños Esa es la del no, dentista, no, no, no, ¿no? Es bastante antes los amigos son, son. ¿Cómo era? Los amigos son. Los peces son amigos, no comida, creo que era así. Exacto, exacto, exacto. Oye, para los no haber visto la película me acuerdo de bastantes cosas, la verdad. Me estoy contradiciendo. Menos ah, mal me que me no la puta. viste, ¿no, cabrón? Más. que las escenas más en las escenas. Au parentado, todo. En todo. ¿Qué, pasó? ¿Qué pasó? No, no me digas que se te murió alguien. Se me murió. Se me murió, José. ¿José? José. ¿José? ¿José? ¿Quién es José? José José el cantante no, no, no. de los de... Gánica. ¡José María! ¿José María? ¿O hay uno que es José? José? No, José José José. Uno que se Mario José No. No lo tengo. yo O sea, en el equipo no lo tengo. No uy, me acuerdo quién es. Uy, Uy, no. Era mi Drowsy. Era el único tipo, sí. Que tía, p***, vida. Ay, creo que era el Caterpie. No, creo que para no, mí... Era mi Caterpie. No, no sé. Oh... Bro, otro más para acá. muy triste. Muy es muy triste. Por cierto, Dibujar, los, los, los peces son amigos o comida. Los exactamente, son amigos. Muy cierto. Traces de famosos. Sí. y los peces modernos. Sí, esa <coughs> escena o. o... No, el crítico, me cago sí, no, no, en la sí, me... puta madre que lo parió. El crítico, qué marico, qué rabia con los críticos. Los dos Pokémon que se me han muerto así por críticos. No? O sea, me... me murió guacho, pana. El Icas, no, no me jodas que se te murió guacho, hermano. Y le acababa de enseñar a avalancha, me cago en todo. Eh, llevo aquí, llevo aquí como, desde que empezaron a grabar, como 20 minutos. Ya se me murieron dos Pokémon Qué acabas Sí, literalmente ya veinte 20 Estoy minutos, de. Eh. Eres un estúpido no, Pero guacho, papi, guacho, guacho, ¿cómo hago? Era ¿cómo mi firme? ¿Cómo hago? De, no, nada, de no, un crítico, ¿cierto? No De un crítico, no. o sea, ma, ma, ma bicho, Le bajé 2 por 2 del ataque, le puse dos intimidar O sea, yo estaba confiado, pero no Pero el crítico me, me voy a regresar. De hecho, era el único que me servía en el próximo gimnasio. Cabrón, es mi, Ikan's. ¿eh? es mi Es mi Ah, es tu Icans. Loco, buena. pero es que yo lo amo. Si sí, ese es el que ese es el que me carrió no, el, el combate de Showdown. Ese no fue el que sí. me carrió el combate de Showdown. Loco. Sí. Oh. Por, por cierto, Ikans, eh, Arbok, Pokémon sobre infravalorado, ¿no? Muy infravalorado. Sí, fíjate fíjate que a lo que termina aquí de este eh, de este eh, Duelo eh, Me voy a poner una serie de tareas de crearle un, una estrategia competitiva Es mogo ni para el río oh, ay, ¿Cómo? Ya, eh, un, un minuto de silencio por, por guachos Por guachos, los guachos Los guachos, papi Bueno, uno, listo, continuamos con las siguientes películas Un minuto, no, idiota de mierda tío. Minuto, imbécil. Y justo estamos en pueblo, la banda no, hermano. Se van a ir al cementerio. Me cago la puta. Bueno, bueno, tranquilo. Que tú puedes mandar al y de, de Gary. Y eso no mejora las cosas, también? imbécil. Pero para que estén ¿Mm? iguales, este. Ojo por ojo y diente por diente, Pokémon por Pokémon dijiste que se murió José? Yo no ¿Qué? me acuerdo quién es José ¡Ay! Pues mi Espiro también También tengo un Espiro que se llama José Espiru. ¡Hijo de puta! Nada, Nemo Pero bueno, no me molesta porque yo tengo bueno, el, sí. el Batman bueno, tengo en continuar. la guardería bueno, tengo que sacar a alguien de la AK Bueno, continuemos, ya fue... Eh, buscando a Nemo, ¿en qué lo ponen? En cuatro. Yo no dije que A ah. ¡Maldito enfermo! Llegó, llegó, que Kena, llegó Kena, sí. Qué sí. enfermo de mierda eres, cabrón. Yo, yo no he visto, yo no he visto. Yo le pongo A. Ok. Bueno, la siguiente. Con El todo. 5 de noviembre de 2004. Los increíbles definitivamente ese ese sí. ese ese, ese. ¿El cine ese ese ese Ese, esa película Realmente tan absolutamente buena es, es tan buena hay tantos personajes es moda amigo es una moda es una este. moda se carga la película la ese, trama no. es buenísima que hablas qué hablas Eso de Prozona? Es oscura güey Prozona, donde no. lo dejan los pongan bacheato una macha. No, es que esa película tiene de todo, es increíble. El Ángel sí. de casaste con el <risa> Y bueno, recuerden es... siempre hacerse un traje de superhéroe no tienen que incluir capas. Exacto. No, o sea, puso unos, puso unos, cánones en la superhéroe. en los en el mundo de los superhéroes, increíble. O sea, fue un antes y después en el mundo de los superhéroes. Superhéroes sí, estuvieran digamos. bien hechos. Y, luego un, ojo, ojo, y lo digo como Y lo yo como un mamador de cómics. Ojito. <risa> <risa> Ojito. De, hay que los ver el niveles ver. ¿Cómo? Es que la. la... Bueno, a ver, eh, ¿cuál es la que <risa> sigue? Es que, es que no hay nada que opinar. O sea, ese es, no, sí, es, este. es perfecta. No, A ver, la es siguiente llámese a la opinión de alguien de acá. 9 de junio del 2016 ese ese ese ese ese más ese más Carlos Carlos ¿no? Carlos carros, carros sí. claro carros, Mira Es que no sé si darle la s o uh. no sé realmente Uy me asustaron. No, mira, yo entiendo hey. si le haga pero pero es que Cars es mi puta vida. Es mi mi juguete. Es que no, día. es que mira. Mmm. Cars es mi película favorita y no soy de joda a todos los que estén viendo esto. <ríe> mira, a la es primera. La memoria, no, es que, es... que Estoy dudando, estoy dudando, no sé. ¿Tú qué le das por ver? ¿Tú, opinión? Tú, yo no yo no recuerdo de la visto mucho. ¿No? Así que no. no así que no le puedo dar. Sí, no y tengo opinión. ¿Qué estás haciendo con tu vida? <ríe> Pues... ¿Qué haces que, con ganando tu plata, vida? Ganando plata, desgraciado, yo estaba sí no, no trabajo. Estoy igual de pobre que ustedes Pero bueno, ¿aquí venimos a, a insultarnos o...? Sí, ¿verdad? claro, claro, somos es latinoamericanos, está en nuestra sangre insultarnos Ya va, que aquí este Clefairy está medio trambólico Está no, ah, medio no, trambólico ¿cuándo? este Clefairy ¿Sí? Mientras sí, pues, tú decides, yo, yo, yo voy a hacer un momento una cosa, no tardo. Vale. Eh, pregunta sería Pau, ¿hacia dónde hay que ir para, para el gimnasio de Erika? Sí. Yo la, no sé, yo estoy izquierda. avanzando, matando gente, yo ni idea. Yo todavía no he salido del de la cueva. Vale, Anduskan, 25. Ah, ¿no ha salido de la cueva todavía? No. XD. No, caro, no me regresé a hacer los cambios porque me daba miedo ir con cuatro Pokémon nada más porque tengo al Michi de, de support Best eh, Mira, Cars, Es Que tiene momentazos también. No, no, le doy ese, le doy ese, le doy ese. Yes, sí se la merece, sí se la merece. Cars, la primera, se la merece. A la Kars, segunda no Kars, sé Kars, yo, la primera es muy... Pero la primera sí se la da ese, sí. Ya estaba, ya estaba después... rebobinando, rebobinando la película y sí, sí, sí, se la merece. Cuando llegue nuestro narrador... Eh, eh, que continuemos. Continuemos. tanto, vamos a, vamos a seguir mientras... sufriendo aquí un poquito. ¿Dónde chucha estás? No sé, Toma, pana, me estoy, me me ma estoy matando a los domingueros. A ver si es en el túnel. Sí. Sí, estoy matando a los domingueros que estaban aquí. Yo creo escuché, que es el final. Escucha todo, tranquilos, tranquilos, escuché todo. Ya seguimos. A ver. Eh, ajá, con, en ah, escuchaste, este año ¿no? el 2007. Sí, sí, escuché, tranquilo, tranquilo. Ah, sí, sí, yo, ya mira. ¿Hay, hay, que, ¿Hay que ir por la ruta 10? ¿Por dónde? No me acuerdo, hermano. Es que no me acuerdo. No sé, bro, ¿viste? No, Aquí sí, sí, sí. hay una cosa rara. Ah, ya llega por la banda. Uy, Dios mío, esta mierda así me da miedo. No, te va, a dar, te va a dar epilepsia por la música. Pana, pana, esto, a mí de verdad que yo sí. esta música todavía no la supero. Epilepsia. Ah, que no la puta. Epilepsia. Eh, bueno, ¿seguimos con la película o.? Dale, dale, dale. Yo sí, dale. quiero. ¡Ay, mierda! Mierda, mierda. Una, pero, mierda pero, pero. Coño, coño. Coño, pero coño, hay que seguir por, coño, por pueblo a la, la banda, ¿no? Hay que seguir por aquí. No sé si hay abajo o hacia la izquierda. Hacia a la izquierda de la, sí. la izquierda, porque abajo hay un Snorlax. Okay, okay. Pero o sea, me refiero, porque en la cueva hay como okay. más a la izquierda. ¿Eh? Ah, no, a la izquierda, a la izquierda no hay mucho más de la cueva. Ah, ok. Vale, entonces por la banda ni modo. 29 de junio del 2007. Yo digo de antemano que esta película no me acuerdo mucho. Pero sé que era buena. De hecho, creo que tenía el DVD y todo. Ratatouille. Papi, ese. Para mí es un S. Esa. esa película me encanta. es mío. Ratatouille es Yo le voy a dar. Yo le voy a dar. ¿Sabes qué? Le voy a dar una S. No me importa nada. A pesar de que no acuerde de muchas cosas, sé que esta película es buena y de hecho debería volver a verla. Porque, o sea, es ese. ¿Qué mejor trama existe en la vida? En la vida una rata que cocina, o sea, amigo, es increíble mira, yo la comparé con Shokugaki en el sentido que, que me, que para mí Ratatouille fue uno de que para yo a aprender a cocinar y arte, o sea, cabrón, me, me movió o sea, me cambió ¿cómo? Te, ¿te cambió la vida? me cambió a movistar me cambió a movistar es que cualquiera, puede, cualquiera puede cocinar cocinar, cabrón, eso es arte es, pero si sí. no una rata ¿ah? No una rata ah y la clave. Perfecto. Exacto. Y esa jugada sí, estuvo peligrosa, bueno. pero bueno. Ese no nada cabrón, ese. Pff, Entonces, nada que ver. Sí, es, es una ese, es que es muy buena la banda sonora. La única me película de en Francia que me gusta. <risa> <risa> ha sido más enojo. Hijo de puta. La colombiano, le estoy diciendo el colombiano. Que me sentaba por ser Veneco. Es una, eres, maldito, ven eh, como bueno, seguimos. Cabrón, yo, no, yo no quiero escuchar <ríe> esta música, puñeta. ah siguiente película. De sí, mí. Seguimos, pero con menos xenofobia. Uf. La siguiente película, 27 de junio de 2008. <ríe> <ríe> Papi, eso para una. una Uy, esa Uali. película es tan basada. Wally. Wally es muy basada. Demasiado. Le doy una también. Le doy una también. ¿Ah? No, de mis películas favoritas. No, de mis películas favoritas. Ah, si es que pues, yo no la he visto sí. mucho. Exacto, yo tampoco. Wally no la he visto mucho, pero sí es buena. O sea, el mensaje es, es buena, muy bueno, la verdad. Pero sí, dado a que no la he visto tanto y dado a que... El vi... La trama es buena. O sea... Buena, la trama en el película. transporte que el trasfondo era que habían jodido tanto a la Tierra que se tuvieron que ir era una nave espacial. A vivir, exacto. Y la los protocolos de la, de, la de la nave, nave se, volvieron, se volvieron estúpidos. Entonces, el protocolo de la nave ¿no? es mantener. Exacto, exacto, El protocolo de la nave es mantenerlos estúpidos y que no intenten reformar la Tierra. Porque según el protocolo ya la Tierra valía bomba. Ajá. Eh, ¿Y, la misión, y la misión de la, Wally la, era. Era, él había encontrado que la Tierra en realidad ya podía ser habitable y, y quería informarse de lo de las naves, pero a, a su vez el sistema no quería que se regresaran a la Tierra porque si no ya el sistema dejaba de tener sentido y como era como medio inteligencia artificial, pues él iba como a morir. O sea, a pieza es súper heavy, ¿no? Sí, sí. Después del mensaje cuando lo analizas. Es buenísimo. Quedas loco, quedas, quedas loco, quedas loco. Sí, es que es, que es potente, es potente el mensaje. Es fuerte, es fuerte. Es Por fuerte. cierto, en esta ruta a la derecha, a la izquierda de, de. la banda, no. No me sale ningún nuevo Pokémon, así que voy a ponerlo en pendiente. Ay, pero hay agua. ¿Para pescar? No lo sé. Porque si no hay agua, pues que se, se captura uno repetido. En, espera, ¿en qué.. ¿En qué ruta? Estás en la ruta de la izquierda, que está al lado izquierdo de pues la lavanda. La 8, la sí, la, la ruta 8, creo que es la 8. Sí, no, Esa, sí, no, sí, ¿esa sí. no capturamos ya, pero del otro ah. lado. Uy, qué idiota. Ruta 9. Ruta, no, ruta 8, que okay, me... coño A ver, en esta ruta yo. Ajá, exacto, en esta ruta hay Growlitz y Ninetales. Y ¿Ah, perdón. Sí? Este, yo... eh, ¿Cómo se llama el, el zorro? Gullpix. Bullpix. Bullpix. Uy, está Bullpix evolucionando. Pusemos... Macaco. Macaco ¿Cómo? está evolucionando. Vulpix Bull... es un Pokémon que me gusta, pero no aguanta nada, man. Es como Lucario. Es como Lucario. No aguanta, pendejo. No, no, no dura nada. Creo que era de, Defensor Especial, realmente. Si no estoy mal. Pero Growlit, Growlit, sí, Growlit, sí sí, sí. sí, porque tiene internet. Pero creo que ¿En, que... ¿En, qué jue... ¿En qué juego sale Growlit y en cuál sale Bullpix? Yo creo que Growlit salía en Rojo Fuego. No me equivoco. Rota. Oh, Rowling, Pokémon. Rojo fuego. Ah, Pero los este entrenadores. Ay, qué rabia. Me conseguí Con los entrenadores. Mira, yo estoy pensando seriamente.. Antes de ir al gimnasio hacer un corte y buscar al.. al PG que lo tengo en la guardería. Porque es que con ese hueco libre. Me, me viene bien el volador para el gimnasio que viene Y a mi me cagaste a mi volador realmente como mierda te cagaste este a tu propio Akkens Coma mierda <risa> Ya se puso todo Todo azaroso Ay mira, ay mira, ay Dios mío Mi... ya oh. dos aprendió Vale, vale Vale, porque si no mi otra Ciudad acción... ciudad si ¿Eh? azulona Ciudad si Azulona. ¿Es Ciudad si Azulona la de, la de Erika? Mm, creo que no. Creo que no. Creo que mm, yo sí, creo que sí, que, es que es de sí. Es porque, es, es, es, es, veo al viejo, veo al viejo. Sí, sí, es. Sí, es. Ah, sí, perfecto. <risa> es perfecto. El Grogule ¿no? sale en rojo fuego. Como... ¿Sí? Como lo, tal y como lo dije, Grogule sale en rojo fuego y en verde hoja. Perdón, en rojo fuego nada más. Y en verde hoja sale Bulls. Vale, ok, yo tengo el mejor un poco ¿y? Un poco rápido? Rápido? Vale, ¿y está en la rota? Rápido, Estoy en yo la rotación. Era, era me salió? un poquito. Era un poquito raro de que apareciera, pero aquí no me. Mira, sale, eh, que, no eh, el yo puedo capturar repetido sí, si es? me salió un icans. <risa> estoy pensándolo, sí, porque. Crowley. Crowley. ¿Qué pasó? Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado. Me encontré un Bulpix, pero lo ataqué y tenía rugido. Fue Bueno, rugido no sé lo que sea, pero se escapó del combate, weón. Manquitans, Growly, 20% de aparición. Espera, no, mirá, es viejo, es viejo, tengo yo. ¿Dónde me fue? ¿Dónde me Ajá, Growly, 20% de aparición. Bulpix también, 20%. Bien, eh, capturé el Growly, ¿qué nombre le pongo? ¿En qué ruta? ¿En la 7 o en la 8. ¿En la 8? Me gusta la ocho Jijijija ¿Le pongo uh, jijijija? Jiji. ¿Le ¿Pone... pongo jijijija? No, no, no. ¿Te lo estoy poniendo? No, no, no, no, pero algo que combine Hola. con un perro ¿Ah? Algo que combine con un perro, amigo ¡Tú! Es ¡Pirula! Is ¡Bobby! Pirulais, Pirulais, que es pirulais pero de fuego, ¿ustedes son como un perro de fuego? Bueno, sí, esto es un can. Funciona Pirulais nice. Pirulais Pirulais Perfecto Perfecto Bueno, no sé para qué lo quería si ya tengo Charmander, pero bueno, en fin Bueno, A ver si sí me no sale ¿Cómo? Ay, pendejo, pero hay un problemita estos esto está de entrenadores ¿Qué es que uh... ey Ey, no, yo no sé los caramelos raros de la cueva Ni me acuerdo cuántos entrenadores hay Mira, yo tengo acumulado Como 10.000 caramelos raros, así que <ríe> Quise eh, Diablo, No sé <ríe> Chistosito, ¿no? Mierda Bastante. Mira. Chistosito, se cree. Yo voy a visitar las casas de Polo la porque yo quiero recordar que había algo. Ahí ve mi eh... tía. <risa> y Dios mío. No, yo me yo voy, voy aquí, visité, yo no, voy... no, no había mucho. Yo no voy a entrar. Marico, Te juro que todavía tengo traumas con Pueblo la banda. Hay una otra cosa interesante, pero. pero otra cosa te pierdes, ¿no? Creo que viene una quinta cosita en, en alguna casa, pero creo que tampoco te quiero dejar mucho. Ok. Vale, Gullpix abajo, perfecto. Ah. Me viene bien un tipo de juego. Cuando te nace solo tiene una cola, pero a medida que crece está. Detrás va mi Vale, eh, ¿cómo le pusiste a tu broles? El señor de. <risa> No, le puse firulais. ¿Firulais? Uh -huh. Vale, vale. Firu... Perfecto, papiste. Firulais. Muñoz, Aunque el Bullpix no le pega porque es un surf, pero XD. Bueno, quién sabe, tiene furro de mascotas, ¿no? <ríe> no, papu. <ríe> vale, vale, vale. Me, vale, me sirve, lado. me sirve esas. Porque necesito un tipo de juego porque me, me jodiste al tipo volador. La jeta! Al próximo gym, si así que... <risa> Bueno, a ver, vamos a ver. Una. Aguanta, uno, dos, va a buscar. Mientras ustedes hablan cuatro, ahí. Cuatro. Va a buscar Juan. Para no aprender algo Cinco. Ah, mira. Tú puedes buscar. Hay una forma de saber en la cueva esa cuántos entrenadores había. ¿Ah? Sí Si ¿Sí puedes buscar, más o menos. Porque. ¿Cómo se llama ah. la cueva? Ya me a buscar como que era. Bueno, he usado seis. O siete. Bueno, la, el túnel rock. El túnel rock. Oh. Ah, sí, túnel roja, XD. No quiero, no quiero entrar ahí, me da miedo. Eh, y no había que ir, subir a la torre y lo del evento del del, del, del, del del rival y eso, o no, eso es después, no, no, eso se es puede. No, después, eso se es puede no, es que después. Sí, tenemos que encontrar el Silph Scoop o algo como Ajá, y eso como y se Silver encuentra Silver. con el Team Rocket. Okay. <risa> Exacto. Eh, Ocho. Me acuerdo mm. muy bien de esto. Me acuerdo muy bien de este juego, solo lo una vez. Tampoco es mi generación favorita. nueve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 Sí, que sí, qué Quedó, quedó regrabado. Para mostrárselo a tu mamá. Ahí sí, güero, güero. ¿cuál es el problema? Que la gente sepa que sé, que sé... Que no sé japonés, pero sé decir los números. Y los están mal dichos porque les llegará a son números. Bueno. Allá tú. En fin, bueno. <ríe> Mira, yo, yo voy a, yo voy a no, sacar ya... Yo ya tengo ganas de sacar al, al vidril, Ya siento que ya no, ya no me sirve. Yo no tengo opción porque no tengo nada en la caja interesante. No, yo lo voy yo a cambiar. Mira, dijiste que en, la, que en la ruta habían cuántos entrenadores. 15, ¿no? En la cueva. 11. Vale. Sí. Porque a ver, he usado... No, pero... Justo. Vale, ah, es que no sé a quién meter. Bueno, por el momento no, no voy a meter más nadie. Pero eso. Si. Sí. Bueno, voy a usar. Hacer, hacer que evolucione, no sé qué nivel evolucione. impresionante vale. Impresionar. Taxa. Por cierto ¿Qué? señor no. invitado uh, que, que, que vale. este, ¿Qué opinas Pero, de los judíos? ¿Qué opinas de los judíos? Este video no está disponible en tu país porque incumple, incumple nuestras normas de servicio. Pero se supone que estamos hablando de Pixar, ¿no? Increíble. ¿Qué? No, okay. ah, ¿qué me ibas a preguntar? ¿Qué opinas de Francia? ¿Qué opinas de Venezuela? No, no, no, no, no, no, no, no, no, cancelado Cancelado No, por favor, por favor, apenas estoy empezando como artista como para que me funen Cancelado, cambio de tema por favor Ajá, bueno, dijimos que, bueno, yo puntué a Wally, eh, ah sí, yo también lo puntué, nada porque, bueno, no más sincero, porque no lo, he visto, no lo he visto tanto, es por eso. No, yo porque de verdad a mí no me gusta mucho lo del rollo de Wally y Eva, de ese como de amor. A veces me pierdo un poco, pero vamos, bueno, que el trasfondo es increíble. Es verdad. ¡Eva! En ese, en ese caso, el 29 de mayo del 2009, se lanzó una película basada en Venezuela, llamada O.P. ¿Llamada qué? Ah, verdad, verdad. Op. Mira, arriba. Oh, la oh, de la cine. La de la casa, la de la casa, oh, papi. Sí, el... la de la casa de los globos y el saltón en el... <risa> el. Es definitivamente cine. Sí. Sí. Mira, yo creo que yo también le doy A. Es muy no. buena. Es A. Una... Es una... Esa, de verdad que sí. Poco, poco que decir, realmente. Perdón, perdón. Que se te murió. Sí, se dice que se, se te murió, te... Se se se se murió, murió, murió otro poquito. No me digas que se te murió alguien, en serio. Sí. Yo I lo know. escuché, yo lo escuché, yo lo escuché. ¿Quién? Ay, Dios ¿Quién? Bueno, joder, hijo. Pero si lo acabamos de capturar. Dios mío, ¿cómo es que es que... ¿Ah? Es que tío, yo La te no dije pasa. que Wolfing no aguanta. Vulpes es un pendejo que no dura nada Increíble contigo Man, señor Es que al, al 29 aprende lanzallamas Pero no me sirve para el gimnasio porque el de nivel más alto es, es, es 29 justamente Imbécil. Oh, qué, <ríe> No, muy trágico, oh. pero no tan trágico como op, a la cual yo le doy una A ese es un cabrón. Yo, nah. le doy. Una... <ríe> bueno, en fin. Digamos hablando de películas porque... Me... Se me va, se me va ya. Sí. Se me va. Moldejero, Light también se fue. ¿Cómo? <risa> Hijo de tu madre. Qué querés. la Light también se fue. 18 de junio del 2010. Oh, Tiene que una puntuación, una puntuación. Un punto de op. Ah, cuál. Eh, bueno, no te la de tu madre. ¿No, no, no las escuché? ¿Qué salió? Digo que 20 de 10 hijos. La pongo, la pongo en una B, porque... ¿Cuál, cuál, cuál película? Sí, definitivamente cine, pero la he visto demasiado poco. ¿Cuál película? Oh, oh, oh, oh. <risa> no me dejaron escuchar con sus gritos. Oh, oh, oh, oh. Ah, ah, la misma, oh, la, oh, misma, oh, la oh. misma. Bueno, es yo que, Ah. Sí, ah. sí, es que estaba puntuando la nueva. Esa no que es la siguiente película que fue estrenada el 18 de junio del 2010, que es Toy Story 3, al que yo de una chinga, corriendo, voy y le doy una S. Yo también, será. Es la mejor película de, de prisión, de cárcel, no leo lloro. Sí, Pinche película más estresante, de verdad. Para la mejor película de oh. cárcel es Toy Story 3, es que es muy estresante. O sea, transmite muy bien lo que la, la Exacto, de eso, eso, bueno. eso. Lo que hablamos el otro día, ¿te acuerdas? Mm. <risa> desastre del mono. Sí, sí, sí, exacto. Desastre del mono. Mira, en Ruta 7 ah, también sí. se captura. Sí, el desastre del mono. Colorizo. En no, la yo, Ruta yo, 7 también yo se puedo captura. Loco? Viendo... Ya va, entonces, un después. En la Ruta 7 se captura, ¿no? Sí, okay, qué bueno. Sí. Loco, yo voy súper atrasado de ti, ¿no? <risas> sí, sí, sí. Yo estoy en azulona. ¿no? Eh... El... película. Ajá, ah, decía que puedo volver a ver la escena donde casi se caen al, al incinerador, donde casi se queman en el incinerador, y todavía me, me definen los pelos de los huevos de lo poderosa que es. <risas> literal, literal. Literalmente literal. Fuerte el hecho de que. Me gusta mucho cómo ha conseguido la, la sensación de prisión, por lo demás la película no me encanta tan. Me gusta. Yo la dejo no, en que... una B, lo siento. pero ¿No la una B? Me... No, me... pero, pero no creo que podamos seguir siendo amigos después de esto. <risa> A ver, yo puedo entender sí, que no sea la S, pero ¿una B? Una B. No, no, es que de no, nuevo, no, no. es como el Toy Story 1, la dejé las dos en la B. ¿Por si me la pasan en la tele, yo la dejo, y ya está. Pero no es una película que yo busque a verla, realmente. Entiendo. Por cierto, el viejo verde este, XD. ¿Cómo? ¿Hacemos el gimnasio de primeras, o qué? yo creo que sí, estoy en la ruta a ver qué Pokémon me sale. Sí. Que llevo rato, pero salen puros repetidos, Sale puro repetido y ojalá que me salga un icán. Mira, otro mientras Mira No sé si capturo el Groveli, porque me lo mataste <ríe> Y le pongo este Firulai 2 no, no, no. Es que esa ruta fue que encontré el primer Bullpix, pero se, se escapó con rugido el hijo de También, Sino. también, me acabo de hacer rugido Y no puedo <ríe> XD Me acabo de hacer rugido el hijo de puta ni modo nos quedamos sin esa ruta no, yo no, porque yo ya lo había capturado yo puedo volver a... a seguir es verdad eres tú es, es, bueno, y cuál ¿Sí? nada no, pero voy a capturar un pidgey, porque creo que me da pereza regresar con mmm, el pidgey del otro y como es volador, pues bueno, ni modo me sirve para este gimnasio va, vale, claro, con eso, ¿por lo que voy a <ríe> 24 eh, de junio de 2011. Carros 2. Carros 2 ah, es una ah, S. Ah. Carros es una S. La película más odiada de Pixar probablemente para mí la más haber valorada wey güey. Bueno, eh, no. Era... Ese me me me, me, no. me retracto, ese, sí se la merece, ese. Para mí es una S, güey. Yo ¿Ah? opino que no vista. Sí, no, no la he visto. Idiota. Ángela, eh, ¿en Ruta 7 qué nombre pusiste? Se me escapó, no puedo atrapar ahí. Vale, eh, entonces de Phoenix. ¿Por qué? Porque sí. Aunque no sea un Molter, que no importa. ¿Dónde está la este cabrón? Es que, man, Cars 2 es la más infravalorada de Pixar. Porque de verdad dicen, no, es que no tiene nada que ver. No, se sacaron del culo esa trama. Pero hermano, la trama está buenísima. Es que es buenísima. No. Literalmente la trama es una trama de conspiración. película más buena. Eso, eso, eso sí. sí, lo sé. Hay es eso, sí eso, eso sí que lo sé. Mira, quítale ahí. un poquito la trama de espías. Pero todo lo, todo lo, que, lo que se refiere a la conspiración de, del, del combustible alternativo pero que en realidad era para reforzarle el combustible al antiguo esa Eso está. Es pero tan puede ser tan real que da miedo Es que Carlos 2 es una obra maestra lo siento y mate mate para mí mate es mejor protagonista que el rayo <risa> Honestamente wow, eso es sea, wow, o sea, muy controversial En pues esta película es controversial, sí, pero además que quis... además que Quisieron que fuera así, porque es que yo creo que tiene más tiempo en pantalla que el propio que El propio, Hart, el propio mate ese, es, que es el, el Prácticamente mate es, es el, el prota, protagonista el de prota, la es el prota. ¿Esto qué es? es? prota Dios mío no, el casino, ay dios mío el casino no Ay, ya no lo no no podemos, no. Eh, ¿Le damos al gimnasio o qué? Sí, voy. estaba yendo a la, a la, al edificio este alto de, de Azulona Ya, ya vale. voy Mira. Ajá, eh, puntuación. S y S también, los dos. Sí, sí. Definitivamente bueno, es cine. Sí se la gana. Sí 22, se la gana. De junio, 22 de junio. 22 de junio del año en el que se acabó el mundo, 2012. <risa> Valiente. Epa, ¿verdad, no? Ah no, ah, ah, no me la vi. Ah, peliculón, peliculón. Pero no es una S. Yo pero no es muy ir. buena. Yo me la vi, pero no vista. Porque no acuerdo por nada. No, ah, ah. eh cuando cuando la inclusión era buena <risa> <XD>. <risa> la inclusión, cuando la inclusión era buena Bueno no hay mucho más que decir la verdad sí no hay, sí, no hay mucho más que decir o sea la verdad solo no no me la he visto y ya está Ah. Ajá, eh, 21 de junio del 2000. Del 2000 mientras más me la mano más me crece, Monster University. Uf, también es buenísima, pero mejor que la primera, es no buenísima. la creo. Pero, ah, ah. No me la es muy infravalora. Es muy infravalora. Ay, mira, el Libby, el Libby, el Libby, el Libby, el Libby, el Libby. El el el Ay. Agarra el Libby, eh, no sé qué nombre le pongo. ¿Qué nombre le ponemos a Libby? ¿Dónde, dónde te lo dan? Eh, mira, entrando en, en Ciudad Azulona, al lado del centro Pokémon, como un caminito. Sube por el caminito y te metete por esa ruta y para que entres detrás de un edificio. Y sube las escaleras y ya está. O sea, sencillo, man. O sea, no, no, no, no, hay, no hay pérdida. <risa> no está nada escondido. Pensé que había llegado la gente de esta casa, pero no. Eh, pero de igual manera me voy a retirar para cenar. Ya si eso se... a que termine de cenar. Eh, ¿Puedo Sigue. volver? Pues vuelvo, pero si no, este es un adiós no definitivo. Un, un adiós, adiós, un adiós, adiós nunca lo volveremos a ver en esos ¿Sí? clísteros. Imag te imaginas y no, se conecta, dura, un no se conecta durante un mes. Es que, <risa> a, a, así, estoy medio haciendo, así estoy medio haciendo. Ahorita, pero... ahorita me conecté porque ajá, no, no eh, me dejaron solo y quería hablar. Voy a sentirme querido, voy a sentir que alguien me quería Claro uh, No, ay, yo no okay. Pero sí, así estoy meditación, mm. pero ya váyanse a la verga todo Por, es, por es eso que está es tan, que estás tan, tan oculto Ah Exactamente, ¿Tan por, no pasa, por, pero... eso estoy, por eso estoy Tan bien, invisible para no, mis verdad, para no mostrar mis verdaderos sentimientos uh. No Qué pendejo estoy sonando, man ya por favor vete, o sea ya es por tu bien No queremos que, que, que más de esto se capture en cámara No, yo esto lo voy a editar obviamente, ¿Te estoy corre. grabando Yo se lo edito Pero No, yo lo voy a dejar yo... ¿Ah? yo voy a dejar todo esto No, sí, en, en, la... Twitter. en Twitter, chao Bueno en Twitter Les no el Pero si en Twitter no publicas nada hijo de puta Nos si dejamos el Twitter les dejamos el Twitter de sí, para, este señor. Sí, no, ah, en la descripción. Sí, cuando este video se suba, Twitter no se ha muerto todavía porque dije que se iba a morir hace como medio, media semana. No se va a morir, no se va a morir No se va a morir, no se va a morir. Es que las, cosas, las peores cosas del mundo nunca van a desaparecer. Es como el comunismo. Bueno, no, no, no. Exacto. Chao, yo, chao, chao, yo. Te, va, mami, te van a desaparecer, ¿no? Te van a desaparecer. Lo Amigos, ayúdame señores contra. Que... creo que tienen, tienen... Yo esta parte le iba a cortar pero ya no No, no, no esta, esta, esta parte es cine Esto es cine, esto es cine, esto, esto es la mejor parte de todo el gameplay Ajá, por fin, conseguiste el Pinch, Pinche Pinch gimnasio feo ¿Lo conseguiste? No no, porque... acuérdate que me lo... me lo culiaron ¿Qué? Uh, ¡El Eevee! ¡Estoy hablando del de Eevee! ¡El Eevee, ¡El Ibi. Ah, es que el bullpiss que hablas! No, tonto, el Eevee. Eh, ¿pero qué mote le ponemos? Y... ¡Wow! Ok, ok Que ya estoy aquí ¿Le ponemos Pikachu? <risas> Dale, de una De una no sé por qué. Uy, le puse CP. Uy, no. <ríe> no sé por qué. Vale. <ríe> qué. feo. Vale. vale. Oye, pinche gimnasio. Está jodido, eh. Pero tú estás haciendo gimnasio, pues, cabrón. Mira. Sí. Pero el, el señor de... de... de... de... de... Esa no está en este gimnasio por alguna razón. Eso está buceando a las entrenadoras sí, sí, en otro pero... sitio. Es. el infiltrado del viejo para que le tome. Me voy poco a buscar al Vale, el ruta 16. Ah, está en nivel 25, mira. en la ruta 16 está. Ah, no, en pueblo, en, en el mismo pueblo. 16? No en el mismo pueblo, te dije que. Al lado del centro Pokémon. Al lado derecho hay un caminito que puedes subir Por ahí te metes y... Dale a izquierda. Ah, vale, que... vale, vale, vale, vale Están ido el 25 okay. pero vale, no sé Ah, si mira Es que un IBI, mira Es que hasta que no tenga la piedra Yo creo que no, y, y, y tiene que ser Por lo menos cruel. Es que se compran en sí. el mismo centro comercial Si no estoy ah, mal Ah, mira, Ah, mira, por revisar. Vale, si sí, no estoy mal Vamos a ver el de el hecho, grandote, ¿no? creo que antes de seguir el gimnasio voy a, voy a mirar el centro comercial. Sí. A ver, a ver ¿cuál es el centro comercial que quiero? Este, ¿no? Ah, sí. A ya. la <ríe> izquierda del pueblo. Ya, ya, ya. Donde dice y... el centro comercial. Sí, ahí mismo. <ríe> Pikachu, a ver. Ya quiero ver los movimientos. Sí, de sí, aquí, ya. ¿no? No, no, creo que no 30. tiene nada chévere, la verdad. Al 30 aprende Mordisco vale. No, no vale la pena, ¿no? ¿No vale la pena qué? Esperar hasta el Mordisco, ¿no? Estoy viendo a ver los otros Pues yo creo que por cuestión de nivel, sí En el sentido de que... O sea, ah, si lo evolucionas... Es al 25, si lo... eso es verdad Si lo evolucionas, también van a aprender... Ah, mira, pero depende Porque es que mira, si tú lo evolucionas a Joltio, no aprende Mordisco bueno, no, pero no. es que Jorge. es... Jolteon es... yo es el God... es especial Es verdad ¿Quién es Yo quiero sí. un Flareon vale. Un vapor. No, eh, no, mira, va, dejemos el gimnasio para el, pa el que viene Porque creo que se está haciendo la hora y voy a, voy a ver la... Vamos a explorar el pueblo <risa> Vale, vale, vale, vale Voy al centro de pokeball porque y si... cortamos Vale, voy a... revisando uh -huh. las tienditas Yes. Ah, Madre aquí venden MTs, cabrón Aquí venden MTs Rugido O piel, o Ya, ya, deja, deja, deja ahí ven, ven al centro Pokémon y, y esperemos Uy, No, no, no, no, no, eso está Ey, no, no, no, al inicio del siguiente episodio Tampoco va a empezar el <risa> Tampoco va a empezar, voy a revisar Esto que es demasiado trombólico What? Bueno <risa> Eh Fue un episodio, bueno, creo que regular. <risa> Se no, es que fuera, fuera de de, nuestra, de nuestro, de nuestro payasito, me mentira. <risa> fuera, de, fuera de, nuestro gran invitado especial y de, y de, y de esta charla sobre Pixar, totalmente innecesaria, eh, perdimos cuantos Pokémon, pero tres, ahora. Tres, cabrón, tres, tres. Tres, tres. Ay, me Se dijiste, me murió ay, el draw dije... al principio. Yo no he puesto el Grovely De pendejo porque... pero Firulais fue el que se murió, ¿no? Joder. Sí, Firulais. Mira, se murió Guacho, José y Firulais. Increíble. Ay, guacho. Guacho. Me, el, el Guacho me dolió, Guacho me dolió mucho. Yo quería llorar. Wow. Quiero llorar. A lo, que, a lo que me ponga a editar esto... Me voy a molestar mucho. Que tenga que volver a ver el video me va a molestar mucho. Y bueno, la muerte de José de y de Virulay sí fue culpa mía, completamente. Pero bueno. La de Watch Factory, pero joder. Bueno, en fin. Pues la de, eh, de Watch Leo. En fin. Por mi parte creo que el gimnasio va a estar fácil, tranquilo. No sea por la tuya. Uy, yo ahorita hice unos cuantos entrenadores, está auxilio. Trata de no sobrelevelar porque algunos de esos Pokémon dan un chingo de experiencia. Bueno, bueno, estoy dejando al, al Charmilion muy clave. Y vale. como metí al subat metí al, metí al y ya lo tengo como golba pues bueno, ya tengo volador, tengo fuego y bueno, más o menos con eso puedo. A mí el bicho, el bicho me va a carrear. Pues sí, yo el lo vidri. tengo también. El vidril tampoco lo he sacado, así que tengo tres Pokémon sí, que el, son efectivos el el Y bueno, nada. Vale, Bueno, Uy, pues muchas no. gracias por ver. Fue todo por hoy. Fue todo por mm. hoy ya. Y bueno, adiós. <ríe> Un bar de Bogotá. Adiós.